Veamos un segundo método que podemos utilizar para calcular mediatrices. Tenemos que tomar el compás con una abertura superior a la mitad del segmento. Aquí tenemos nuestro compás y dibujamos circunferencias en ambos extremos. Como vemos no podemos aplicar el primer método pues el punto de corte está fuera de la pantalla. Pues para solucionar esto cogemos una abertura mayor, por ejemplo, y volvemos a hacer lo mismo. Con la herramienta compás marcamos dos nuevas circunferencias. Estas cuatro circunferencias se han cortado en los siguientes puntos. Las dos primeras en este punto y las dos segundas en este. Bueno, pues con una regla podemos unir... Esos dos puntos y acabamos de tratar la mediatriz.